Bueno, saludos, soy Real Bandera. En esta hora les voy a mostrar la forma de cómo crear credenciales en Photoshop usando base de datos en Excel. Lo único que tienes que hacer es, como primero, organizar todas las imágenes y las ponen en orden para que así el programa las asimile mejor. Yo puse imagen 1 e imagen 2, dos fotos mías. Luego de que hayamos hecho ello, vamos a abrir Excel, supongamos que esta es la base de datos que tenemos, como título vamos a poner, vamos a escribir nombre, acá apellidos y aquí fotos. Lo voy a hacer solo con, con estos tres datos para que no se me quita mucho el video. Entonces, aquí como nombre voy a escribir el mío, Israel. Aquí mi apellido, Banguera. y voy a escribir Israel, como son fotos mías. Aquí, Moreno para poner la dirección de las fotos para que el computador nos asimile en dónde están el programa eh, tenemos que irnos poner la ruta donde están las fotos las fotos las tengo aquí en, en esta carpeta en imágenes y, te, y también tenemos debemos de poner el formato de las fotos para ver el formato damos clic derecho en una de ellas propiedades y miren aquí está jpg entonces para pegar la ruta nos vamos a Equipo Segundo donde tengamos la foto nos vamos a Equipo Disco Local C Usuarios este es el nombre de mi computadora, a ustedes les aparecerá el que le hayan puesto y es el mío y las tengo aquí en Imágenes luego en Fotos y entonces copio esta dirección copiar y le agrego el nombre de la foto más, eh, más el formato en el que están. Entonces aquí, luego esta dirección, barra, y luego el nombre de la de la foto, imagen1.jpg, entonces para no volver a pegar la expresión, simplemente arrastro aquí y aquí en el 1 pongo el 2 porque así se llama y ya está la base de datos, una base de datos pequeña para un ejemplo entonces vamos a guardar esta base de datos como la voy a mandar a escritorio y en el formato de texto delimitado por tabulaciones guardamos ya guardo, aquí le doy clic que no Cancelo esto y ya puedo cerrar esta base de datos porque ya igual la creé en archivo.test y ustedes la pueden guardar también en el archivo de Excel. Esto se corre, pero no importa. Entonces, ahora abrimos el programa de Photoshop y damos clic en nuevo. A usted, igual si no le sale así, igual le pasaría la opción de diseño predeterminado, no importa. Igual dan doble clic aquí. Dice que predeterminado. Eh, de esta forma yo creé unas credenciales para un equipo de fútbol y quedaron perfectas. Yo solo les voy a, da un, les voy a dar la introducción para que ustedes de ahí en adelante con el ejemplo eh, las vayan haciendo sin ningún problema. Para no extender mucho el video, no, no les enseño o sea, no las hago todas, pero igual les voy a enseñar cómo se hace. Entonces pegamos el fondo. Voy a tomar un fondo cualquiera que tengo acá en descarga. Voy a tomar este, pego allí, voy a cerrar esto, que no me sale mucho el recurso, voy a ampliar, damos enter. Bueno, entonces aquí vamos a poner un rectángulo para que salga la foto aquí cuando nosotros vamos girando. esto Aquí lo cerramos. Ustedes ven que quedó muy pequeño, dan clic aquí y aquí van a ampliar. Listo ya tenemos este rectángulo aquí donde va a salir la foto y vamos a cambiar el nombre aquí donde dice rectángulo 1 vamos a ponerlo en mayúscula para que lo podamos identificar mejor rectángulo vamos a enter no olviden que eh, esta, esta, estos todos estos eh, todos estos rectángulos que vamos a ir agregando aquí deben de ir por encima del fondo para que se note, para que se vean si quedan debajo de, este, de esta opción de este fondo no se van a ver entonces ahora vamos a agregar un rectángulo más para que este, el texto quede sobre él para que se vea bien nuestra credencial se lo vamos a poner blanco fondo blanco para que pongamos el texto negro vamos a poner allí y esto no le ponemos nombre, lo dejamos así porque igual necesitamos solo poner el texto aquí arriba. Y para eh, activar la opción nombre y para el apellido vamos a duplicar esta misma capa para no tener que volver a pegar otro. Arrastramos allí y listo. Entonces aquí ponemos nombre y aquí el apellido. Ustedes le van a agregar mucho más y aquí van a poner el logo de su equipo donde, o de la empresa, aquí también. Y a la hora de imprimirlo esto sale perfecto. No se preocupen por esta forma que tiene que él igual sale perfecto a la hora de imprimirlo. Ustedes generan los, los, los, los las credenciales o los carnes y lo suben a PowerPoint si quieren y de ahí lo imprimen. O lo imprimen según donde ustedes vean que convenga. Entonces ahora vamos a poner texto aquí. aquí la opción nombre borramos lo que hay ahí adentro vamos a poner nombre dos puntos más pequeño se me corre el control z y lo voy a poner aquí Pero aquí le vamos a cambiar esto, este nombre en mayúscula y vamos a poner solo uno porque esa opción en mayúscula lo vamos a necesitar se necesita para ponerlo a este que va aquí ahora donde va a salir nombre verdadero. Y aquí vamos para la segunda opción vamos a poner la opción que diga apellido. Borramos aquí. Apellidos. Dos puntos. le cambiamos aquí en ponerle 2. Entonces, ahora sí vamos a poner el texto que salga aquí cuando nosotros vayamos pasando con el mouse. Entonces, agregamos noción que está aquí donde va a salir el nombre de la persona. Borramos lo que hay allá adentro y esta sí queda vacía. Y aquí sí vamos a poner algo que diga nombre para que sepamos en dónde va a ir nombre. Eh, ahora cuando vayamos a configurar nombre corremos esta opción pero muy grande, vamos a ponerlo más pequeño allí subimos la capa, procuremos ponerlas arriba para que no queden debajo de ninguna otra para que se note cuando vayamos pasando y aquí vamos a poner la de apellido borramos lo que hay adentro damos, damos doble clic aquí y vamos a poner apellido damos enter Vamos a enter. la no olviden de poner el tamaño de la letra y el color de la letra porque si no eh, no se les va a anotar muy bien voy a poner el tamaño 12 y apellido doble clic donde está la T y ponemos bueno, tamaño 12 Arial Bold vamos Enter bueno entonces ahora eh, ya vamos damos clic aquí debe salir el nombre y el apellido y la imagen aquí entonces nos vamos a imagen variables definir y aquí donde dice apellido, vamos a palomear aquí y escribimos apellido. Que es lo que el, el título que tenemos allá en la base de datos. Si no es que yo aquí en la capa le puse apellido para identificarla y no equivocarme. Por eso le quitaba la opción de apellido a la otra, a la primera, porque no correspondía para no equivocarme. Entonces aquí ponemos apellidos damos clic en siguiente. No, perdón, eh anterior apellido, luego escogemos la otra nombre palomeamos así escribimos nombre, no pueden equivocarse al escribir los, el, los títulos porque si no van a, a cometer errores, no les va a jalar la información de la base de datos y rectángulo pero lo puse en mayúscula para identificarlo bien en rectángulo le vamos a poner la última línea que, le, que escribimos allá que fue fotos fotos y ahora sí, ya una vez terminado, damos clic en siguiente. Ustedes con los asteriscos se enteran eh, que ya están listas pues, las capas que, que escogieron. Entonces damos clic en siguiente. Luego damos clic en importar. Seleccionar archivo. Yo tengo esto en escritorio. Este. Cargamos. Clic en OK. Ah, otra cosa. Esta opción aquí la deben palomear, la deben palomear para que salga la imagen la deben palomear así como está, como está aquí, ustedes dan clic en aplicar Una vez que hayan aplicado la información se ha cargado a Photoshop Y ya pueden ir pasando y, y la imagen, los datos de la persona van, van saliendo aquí No se olviden por la forma de la foto que ella se va a ajustar con forma del rectángulo que ustedes hayan puesto aquí Y para ir pasando los datos, ustedes simplemente dan clic aquí, no en las de acá abajo, en esta Van pasando aquí, miren que ahí sale, aunque esto yo no lo, no lo arreglé bien porque solo es una, les estoy mostrando cómo se hace, ya ustedes aquí comienzan a cacharrear las opciones y a poner la letra más pequeña o más grande, el, la, eh, el estilo de letra que ustedes que quieran. Y aquí van pasando y miren, las dos fotos mías que tengo allá en imagen. Simplemente a lo mismo que yo y listo. Bueno, entonces ahora ustedes quieren generar esto. Y eh, pasarlo a para imprimirlo desde PowerPoint o donde, donde ustedes quieran, lo quieren ya en imágenes. Vamos a crear una carpeta para mandarlos aquí y dejarla con nombre de nuevo. Entonces, nos vamos a archivo, exportar, exportar. Eh, nos vamos a, vamos a dar clic aquí en conjunto de datos como archivo. Vamos a seleccionar la carpeta aquí. ya la tengo en escritorio, la que creé ahora que dice nueva. Y luego doy clic, usted aquí, configuran conforme quieran, yo lo dejo así normal, no hay problema. Doy clic en OK. Aquí ya ha procesado las, todos los datos porque solo como son dos datos que tengo aquí, entonces lo hizo he muy rápido. Y aquí ya están la información de cada credencial de Israel y de Israel ahora ustedes lo quieren como imagen para ponerlo como imagen deben dar clic aquí en archivo y luego dan clic en secuencia de comandos luego clic en procesador de imagen y nos vamos a seleccionar la carpeta la buscamos en escritorio que es esta misma damos clic en aceptar allí Luego clic en ejecutar y, y ya las está procesando y ya las está pasando a imagen para que ustedes las impriman y las, eh, y, y, eh, y queden listas ya en su eh, que para que quede como una credencial verdadera entonces vamos a mirar en la carpeta aquí están las imágenes vamos a darle aquí y miren que aquí ya están las dos imágenes Quedaron algo horrible, pero es por lo que solo les estoy mostrando y no puedo entrar a detalle porque se extenderá mucho el video y se cansarán ustedes. Entonces, ustedes con estos ejemplos que les mostré, ya ustedes pueden hacerlo en sus casas, lo pueden hacer con dedicación y les quedará mejor. Solo les estoy mostrando cómo agregar los datos acá y cómo pasarlo a imagen. Allá están las dos credenciales y listo, eso ha sido todo, por hoy y no olviden de suscribirse ah, lo otro es que si quieren eh, seguir usando este archivo ustedes pueden guardarlo y siempre abren el mismo, lo guardar como y lo mandan a la carpeta que ustedes quieran lo otro es que si van a entrar aquí para agregar nuevas imágenes en la misma credencial, sin borrarla simplemente dan clic en imágenes y eh, le dan clic en variable y le dan conjunto de datos y les van a salir los datos que ya tienen ahí, o si quieren definir otra le dan clic en definir y hacen los mismos pasos que les enseñé, bueno eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y comentar, chao.